Hola jóvenes, ¿cómo están todos? El día de hoy vamos a dar un repaso general de la anatomía de la cabeza y el cuello. Espero que puedan disfrutar de este contenido. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y sin más preámbulo, comenzamos con el contenido del día de hoy. El doctor Juan Pablo Reynoso quien les habla. Vamos a comenzar de la parte muscular para luego ver la parte ósea. Es muy importante, ¿por qué? Porque de la parte muscular es tienden a poner muchas preguntas, principalmente cuando se está dando la parte de identificaciones. Es bueno comenzar de afuera hacia adentro o de superficial a profundo, viendo los músculos del cuello. Vamos a comenzar con los músculos del cuello. Recordar que en el cuello tenemos varios planos musculares. Comenzando con este plano muscular que se evidencia acá, que es el plano muscular superficial, conformado por este músculo, conocido como músculo platisma. O cutáneo del cuello aquí vamos a tener los nombres de los músculos debajo de este músculo vamos a tener otro músculo importantísimo que es el músculo esternocleidomastoideo el músculo esternocleidomastoideo este va a pertenecer a la región anterolateral del cuello aquí lo podemos evidenciar mejor recuerden que se va a llamar así músculo esternocleidomastoideo por las inserciones que tiene tiene una inserción a nivel de external, externo mastoidea acá, y una inserción a nivel clavicular. Esta es la inserción clavículo mastoideo. Por eso se llama así, músculo externo, por la inserción que tiene a nivel de la porción del manubrio esternón, cleido, por la inserción que tiene a nivel de la clavícula, en el extremo medio de la clavícula, cara superior, y mastoideo por la inserción que tiene a nivel de la apófisis mastoide. Importante tener esto bien pendiente. En cuanto a las funciones o la acción de este músculo, recordar que puede tener varias acciones. Por ejemplo, aquí vamos a disminuir esta parte para que puedan ver la acción que tiene. Este músculo puede flexionar la cabeza. ¿Entendido? Flexiona y también da movimiento de lateralidad. Aquí vemos el movimiento de la flexión de la cabeza. Llevar la barbilla hacia el tórax. Esta función es, o acción es dada por el músculo externo Saliendo de esta parte, vamos a evidenciar los demás músculos. Si quitamos el músculo externo si quitamos este músculo externo miren, vamos a tener los músculos de la región suprayoidea y los músculos de la región infrayoidea. Quitamos el otro músculo para quedarnos específicamente con los músculos de la región suprayoidea e infrayoidea en la región infrayoidea que son estos músculos que se evidencian acá debajo del hueso yoides miren el hueso yoides lo encontramos acá y lo que están debajo de ese hueso se llama músculo de la región infrayoidea esos músculos de la región infrayoidea se van a dividir en varios planos musculares tenemos un plano muscular superficial formado por el músculo homoioidio, este que se ve aquí, que tiene dos vientres, un vientre superior y un vientre inferior. Recuerden que este músculo es un músculo digástrico por los vientres que presenta. Si queremos ver una visión lateral de este músculo, recuerden que este músculo tiene su origen a nivel de la escápula, por eso el término homo o el homóplato, y tiene un tendón intermedio acá, que luego se continúa con el vientre superior. Que va a terminar a nivel del hueso yoides. Eso es en cuanto a la inserción de este músculo, homo -ioide. Vamos a pasar ahora al otro músculo que es este. Este músculo que se evidencia acá va a ir justamente de este, el esternón hasta el hueso yoides. A este le llama músculo externo yoides. Por las inserciones que tiene, se va a llamar así. Miren acá, tiene una inserción a nivel del manubrio del esternón. Y también puede tener una inserción a nivel de la clavícula. Por lo tanto, su inserción a nivel de la clavícula es inconstante. Y le pueden llamar en algunas ocasiones músculo externo, cleido y oído. Por esas inserciones que tiene. Esos son los músculos del plano superficial. Si ocultamos esos músculos, vamos a pasar al plano profundo. Para evidenciar cuáles son los músculos que tenemos acá. Recordarles que ahí vamos a tener en esa región infrayoidea. Cuatro músculos, dos del plano superficial y dos del plano profundo. Del plano profundo, acá podemos evidenciar este que se ve aquí, correspondiente al músculo externo tiroideo. Miren, este es el cartílago tiroide y desde el esternón hasta el cartílago tiroideo, específicamente la línea oblicua del cartílago tiroides, es la inserción de este músculo. Y por encima de él tenemos otro músculo que es el más corto de todos ellos, que es el músculo tiroioide. Músculo externo tiroideo y el músculo tiroioide. Son los músculos que tendremos acá en el plano profundo de la región infrayoide. Terminando acá, pasamos ahora a los músculos de la región supraioidea. Aquí vamos a tener tres planos musculares y vamos a tener también, en este caso, Dos, planos, dos músculos que pertenecen al plano muscular superficial, que serían el músculo digástrico, que es este que se ve aquí, con dos vientres. Recordar que un músculo digástrico es aquel que tiene dos vientres, unido a su vez por un tendón intermedio. Este es el vientre anterior del músculo digástrico, y aquí podemos evidenciar el vientre posterior. Este, vientre posterior, y esto blanquecino es el tendón intermedio. Ese es el músculo digástrico. Y luego tenemos acá el otro músculo, que es el músculo estiloioido, que también pertenece al plano superficial de la región supraioidea. Vamos a ver de dónde a dónde es que se extiende este músculo. Miren acá. Este músculo va a originarse en la apófisis estiloide del hueso temporal y termina a nivel del hueso yoides. Por eso el nombre, estiloioido. El otro músculo, el digástrico, recordarles que tiene dos vientres, un vientre posterior y un vientre anterior. El vientre posterior tiene su origen a nivel de la ranura digástrica de la apófisis mastoide, del hueso temporal. Acá termina en un tendón intermedio, que es esto blanquecino a nivel del hueso dioides. y luego tiene acá su vientre anterior que va a culminar desde el tendón intermedio en la polea de reflexión ubicada en el hueso yoides, hasta la fosita digástrica encontrada acá a nivel de la mandíbula. Ese músculo es el músculo digástrico. Pasamos ahora al plano medio. Vamos a ocultar el músculo digástrico y el estilo que están en el plano muscular superficial. Bien, quitamos ahí el digástrico, quitamos el músculo estilo y nos quedamos... Acá, esta es la glándula submaxilar, la vamos a ocultar y vamos a quedarnos con este músculo que es el músculo que forma el piso de la cavidad oral, conocido como músculo miloyoideo. Miren acá, el músculo miloioideo pertenece al plano medio de la región supraioidea. Es el músculo que forma el piso de la cavidad oral. Él va a insertarse en la línea miloidea o línea oblicua interna de la mandíbula. Y llega hasta el hueso yoides. ¿Entendido? Por eso el nombre. Miloioide. Ese está en el plano muscular medio. Luego pasamos al plano muscular más profundo, ocultando este músculo. Y vamos a ver el músculo que se encuentra aquí. Que este es el músculo que se viene acá, miren. Va desde la y de la mandíbula hasta el hueso yoides. Es el músculo conocido como genio genioioide el músculo genioioide, vamos a ver su inserción. Desde la apófisis genis, en la mandíbula, ubicado acá en la cara posterior del cuerpo de la mandíbula, o en la parte las espinas genis, que son inferiores, en las superiores recordar que ahí vamos a tener la inserción del músculo genio gloso. En las inferiores, músculo genioioide. Es este músculo del plano profundo de la región supraioidea. Eso es importante conocer, esos músculos. Recuerden aprendérselo por planos musculares, que se lo pueden preguntar. Plano muscular superficial de la región suprayoidea, músculo digástrico y estilo yoyo. Plano muscular profundo de la región suprayoidea, el músculo genio yoyo. Pasamos ahora a otro plano muscular que se ve aquí, grupo muscular profundo lateral. Ese grupo muscular profundo lateral estará formado por los músculos intertransverso y los músculos escaleno. Aquí podemos ver lo siguiente: eso que se ven acá son los músculos escalenos. Recordar que hay tres escalenos: el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Son los tres músculos que vamos a evidenciar a este nivel. Bien, esos músculos escalenos, los dos primeros, tienen su inserción distal a nivel de la primera costilla, en la cara superior, acá. Pero recuerden que ella tiene su origen en el tubérculo anterior de las apófisis transversa. Ven acá. Si queremos estudiarlo de manera separada, cada uno de ellos, su origen, por ejemplo, esta es la primera vértebra, segunda, tercera. Entonces, desde la tercera vértebra hasta la sexta, sería un 36, una mnemotécnica que podemos utilizar para su inserción. Esta sería 36. Sería Tubérculo anterior de las apófisis transversa de las vértebras cervicales, desde C3 hasta C6. Bien, esa sería una anemotecnia que podemos utilizar para recordarnos de las inserciones proximales del músculo escaleno anterior. Recordar que va a terminar en el tubérculo del Lifran o tubérculo, tubérculo del músculo escaleno anterior, llamado así. Pasamos ahora al otro músculo que es el músculo escaleno medio. Este músculo escaleno medio, tenemos que su inserción va a ser diferente a las inserciones del músculo escaleno anterior. Este va justamente desde los tubérculos anteriores de las vértebras cervicales, específicamente desde la segunda hasta la séptima. ¿Entendido? Desde la segunda hasta la séptima. Mientras que el otro, que es el escaleno posterior, este tiene sus inserciones en los tubérculos posteriores de las vértebras cervicales, miren acá, tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales, específicamente desde C1, C2, C3 y C4. Sería aquí una nemotecnia utilizada, que sería desde el 1 hasta el 4, el número 14. También tenemos los músculos intertransversos, miren acá. Estos son músculos intertransversos. Recordarles que los músculos intertransversos y los escalenos están en el mismo grupo muscular. Esto es lo que tenemos que tener pendiente. Este que se ve aquí viene siendo el músculo rectolateral de la cabeza, que viene siendo el primer músculo intertransverso. Pasamos ahora al otro grupo muscular, que son los músculos prevertebrales. Bien, con relación a los músculos prevertebrales, vamos a mostrarle este. Lo voy a señalar así, de esta manera. Y... Ahí vamos a tener tres músculos importantes a nivel de la porción prevertebral, también conocido como músculo del plano profundo medio. En este caso, tenemos acá que este músculo es el músculo largo del cuello. Bien, el largo del cuello, este que se ve aquí arriba, viene siendo el músculo largo de la cabeza. Y si giramos un poquito más para poder evidenciar el otro que está más, más superior, que es el músculo recto anterior de la cabeza. Músculo recto anterior de la cabeza, que es este que se ve ahí, ese pequeñito. Y ahí usted le tiene tres músculos en el plano profundo medio. Esos músculos, ya saben, músculo recto anterior de la cabeza, largo de la cabeza y el músculo largo del cuello. Esos músculos tienen que por lo menos mencionarlo. Plano profundo medio o músculo prevertebral. Recordar que se van a encontrar en la cara anterior de la columna vertebral cervical. Bien, si se mencionan los músculos de la región posterior, en este caso de la nuca, solamente se me puede mencionar este, que es el músculo trapecio, que pertenece al plano muscular superficial. Recuerden, ese músculo trapecio es del plano muscular superficial. Viene siendo el único que se menciona a nivel de los músculos de la nuca. Los demás. Por cultura general se lo pueden mencionar para que sepan que están ahí, pero no se dan con sus inserciones. Bien, estos son los músculos de la región del cuello, señores. Espero que lo hayan entendido bien, a la perfección. Recuerden también estudiar su acción y la inervación de cada uno de ellos, que se lo pueden preguntar en sus exámenes. Por ejemplo, vamos a estudiar los músculos de la región infrayóidea. La inervación de ellos, todos son inervados por el asa cervical. El asa cervical o el asa del hipogloso va a inervar esos músculos, excepto el músculo tiroioide. El músculo tiroioide va a tener una inervación que será dada justamente por el nervio hipogloso, directamente. Entonces, eso tiene que sabérselo. Por ejemplo, vamos a colocar acá la parte nerviosa. El esternocleidomastoideo y el trapecio, ¿quién lo inerva? Serán inervados ellos dos por el nervio accesorio, que sea el, dos, el onceavo craneal. Importante tenerlo bien presente. Por ejemplo, aquí podemos ver parte de los nervios que pueden ir a los músculos de la región del cuello. En cuanto al digástrico, por ejemplo, para mencionarle uno de los músculos de la región suprayoidea, el digástrico está inervado. Por dos porciones diferentes. Recordar que, como tiene un vientre anterior y un vientre posterior, el vientre anterior es inervado por el nervio trigémino y el vientre posterior es inervado por el nervio facial. Esto es importante tenerlo bien presente a la hora de inervar cada uno de ellos. Pero inervación creo que no se lo van a preguntar así tan profundo. Pero ya saben, me interesa más que aprendan los planos musculares porque es lo que más básico puede ser aquí en estudio de anatomía. De los músculos del cuello. Las inserciones también. Pero principalmente escalenos, e inserciones de los suprayoides, infrayoides, Esas son inserciones que pueden preguntárselas. Así que hasta aquí señores. Este pequeño video. Para que todos ustedes puedan aprenderse. Y repasar. Los músculos de la región. Del cuello. Nos vemos en un próximo video. Hablándole de los huesos. Y también músculos masticadores. Y los músculos faciales. El doctor no se tuvo con ustedes. Hasta la próxima. Bye.